generar una imagen como la que generamos anteriormente, en lugar de concatenando las distintas imágenes mediante la librería Matplotlib la cual puede realizar también este tipo de imágenes quizás de una manera más eficiente. Para ello, podemos ejecutar este script, el cual es utilizado en su documentación para ver cómo funcionan cada uno de los bordes, ya que existen distintas formas de replicar el contorno, pudiendo este reflejarse quedarse replicado en, en, su, misma, en su misma posición o reflejarse de otras formas. Podríamos visualizar que este, este modo de, de creación de la imagen intenta crear un subplot con cada una de, de las opciones que se han modificado, de tal forma que se pueden visualizar las múltiples configuraciones en una única imagen. Podríamos observar cómo se visualiza cada uno de los tipos de contornos. Sin embargo, estos pueden visualizarse de una manera bastante distinta ya que existe poco zoom. Podemos observar también que Matplotlib nos ofrece otro tipo de información, como por ejemplo las coordenadas X e Y y los distintos valores para el color en cada uno de los canales, lo cual en ocasiones puede ser información que nos sea útil a la hora de operar con las imágenes. Podríamos también, al igual que hacíamos en Matplotlib, realizar un zoom, de tal forma que podemos ampliar la imagen. Este zoom lo podemos ampliar hasta el nivel de, de píxel, de tal forma que podemos observar cómo son los distintos píxeles que aparecen en la imagen. Viendo, por ejemplo, que en la orden Reflect es una reflexión, o que en la orden Replicate se replica el, el, el píxel del borde a lo largo de una serie de píxeles, o como el Reflect 101 hace una, un reflect eh, sin, sin duplicar el, el píxel central, o como el Warp, en lugar de reflejar, eh, escoge los píxeles que están en, en el otro lado de la imagen, siendo esto simétrico, o cómo se puede poner un valor de borde constante para poner un, un valor de predeterminado. Este Esta interacción con Matplotlib eh, también podría tener la orden Q para cerrar la imagen.